bien aquí estamos de vuelta en linux con el modo hd lo más grande que le pasó al canal en estos últimos en este último año y medio en materia tecnológica me parece eh, bien eh, este es linux console ya mis estudiantes lo conocen bien ya saben de qué se trata te voy a mostrar cómo se instala en una en la computadora del plan está es un sistema operativo que cabe en un, en un dispositivo de almacenamiento menor a 8 GB de, de, de espacio, estamos hablando de un dispositivo Linux console, puede ser instalado en, en, en un espacio de 4 GB aproximadamente, o sea, un pendrive chiquito, un pendrive con muy poca capacidad. Te voy a mostrar cómo es conveniente que cuando, eh, cuando inicies el, el, el, desde el pendrive elijas live USB. Es la segunda opción, no la primera, sino la segunda opción que vas a ver ahí. Eh, estábamos iniciando con Live CD en la clase, pero es mejor la opción Live USB. Después de algunos, de, algunos, este, de algunas pruebas me di cuenta de eso. Y ahí le damos Enter. ¿tá? Esperamos que cargue. Y ahora vas a ver eh, que es extremadamente sencillo. Debe ser el sistema operativo más fácil de instalar de todo el planeta Tierra. En serio. Si hay un sistema operativo más fácil de instalar en la galaxia de Andrómeda, no lo sé. Pero ya de paso le mandamos un saludo a toda la galaxia de Andrómeda. Este, No queremos guerra. Algunos de acá sí quieren guerra, pero los buenos no, este, por las dudas. Este, Y bueno, eh, vas a ver qué fácil que es. No hay sistema operativo más fácil de instalar que este, ni más rápido en su instalación que este. En la primera pantalla te va a aparecer un selector de idioma. Eh, tenés que elegir español de entrada porque si no el sistema ya queda en, en otro este, en otro idioma eh, si, si elegís idioma vietnamita por ejemplo ya después tenés el sistema de idioma vietnamita y tenés que iniciar de vuelta y ya de paso que estamos hablando de Vietnam le voy a mandar un, un saludo a una amiga muy querida que se llama Nga ¿sí? un saludo para ella que es vietnamita y que le voy a decir que mire este video después aunque no entiende nada de español pero no importa bien entonces elegimos spanish si ¿sí? ves que tiene no sé bretón ruso chino bueno por supuesto inglés francés lo que quieras le vamos a dar ok y enseguida tiene que arrancar el sistema ya está ya está pronto ya está andando para que funcione linux console no hace falta nada más que un poquito de tiempo nada más mínimo ahora vamos a ver cómo se instala esto eh, vamos a ir a la utilidad que está en el escritorio se llama install on disk Sí, clic derecho, abrir, o si no le das doble clic, yo prefiero hacer clic derecho, abrir. Bueno. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este sistema operativo necesita una eh, partición llamada Linux Console. ¿Qué es una partición? Bueno, para hablar de una partición, primero tenemos que hablar de la estructura de los archivos. Vamos a abrir un programa, está excelente, es un programa GParted, se llama lo vamos a abrir desde acá, este, este programa lo tienen algunas distribuciones Linux ya preinstalado y si no lo tienen se lo, se lo puede instalar con facilidad. ¿sí? Vamos a ver lo que es, primero que nada una tabla de particiones, te lo voy a explicar de una forma muy sencilla, una tabla de particiones es el lugar a donde se va a construir una especie de plano digital para la información, por ejemplo tú vives en una casa ¿verdad? Esa casa tiene un cuarto de baño, un cuarto para ti, una cocina, una sala de estar, un frente, un jardín. Y antes de existir todo eso, alguien tuvo que decir, aquí va a ir el baño, aquí va a ir la cocina, aquí va a ir el dormitorio, aquí va a ir el living comedor, aquí la terraza, aquí el jardín, aquí el fondo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es la tabla de particiones. Es algo y no es nada, porque es el lugar a donde van a ir las cosas. Pero después hay que crear las particiones. Las particiones sí serían como este es el baño, esto es la partición del baño. Bien, ahora está construido el baño y ahí no puede ir más nada que el baño porque ya está ocupado por el baño. O sea, la tabla de particiones es el lugar a donde van a ir las cosas y las particiones son las cosas, son el espacio para las cosas. ¿Se entiende? Eh, en el liceo, por ejemplo, eh, el, eh, todo el liceo sería una tabla de particiones, pero primero A, Sería eh, una, una partición. La tabla de particiones es todo. La partición es una cosa dentro de la tabla de particiones. ¿tá? Espero que no se te haga muy complejo entender esto. Muy bien. Entonces, antes que nada, vamos a minimizar esto. Acá el sistema te dice, por favor, crea una partición llamada Linux Console. Cierra esto, Gparted va a iniciarse. Gparted, ¿qué es? Esto. ¿Tá? Lo voy a cerrar para que veas cómo esta ventanita abre Gparted para que vos hagas esto. Partición llamada Linux Console. Aceptar. ¿Ves? El, el sistema mismo, el sistema de instalación te abre, Gparted te ayuda con esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que crear una partición acá. Clic derecho, nueva. Si vos tratás de crear una partición de entrada, ¿qué te va a pedir? Te va a pedir esto que yo te expliqué acá. Esto que te expliqué acá, ¿sí? Mira, voy, voy a crear el baño, pero no tengo el terreno. Eh, ¿a ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde quieres ir? Entonces, nada, aceptar. Entonces, vamos primero que nada aquí, crear tabla de particiones. Esto lo dejamos como está. Miren el, el nivel 3D del canal que tengo, la cámara en, en, en, en translucidez con todo lo demás. No es que era tu profe, decir sí la verdad. Bueno, está agrandado, agrandado el tipo, ¿no? Pero bueno, siempre en broma. Eh, lo dejas todo como está que diga msdos, ¿sí? MSDOS vamos a hacer? y le damos aplicar esperamos un segundito y ahora sí antes había un signo de exclamación acá y ahora está todo bien no hay ninguna advertencia entonces ahora sí clic derecho nueva vamos a dejar todo como está pero acá le vamos a poner que Linux console, exactamente así como lo dice ahí. ¿ta? Si le errás a una sola letra o pones una mayúscula o lo que sea, ya la instalación no se puede concretar. ¿Por qué? Porque este sistema es así y está bien. Así que vamos a darle a añadir y para que los cambios se escriban en la unidad de almacenamiento, tenemos que apretar este tick verde, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Estás seguro? Y Linux también nos usa... sí, Aplicar. Creando partición primaria. Um, todas las operaciones se completaron satisfactoriamente. Cerrar. Muy bien. Lo dejamos un segundito a que vuelva en sí. Y ahora sí, tenemos acá una partición llamada Linux Console, del tamaño que sea, etcétera, etcétera. Cerramos Gparted. Ahora solo hay que esperar. Mira qué fácil que es esto. Te dice, please wait. Bien, vamos a esperar instalando para plataforma no sé qué y en un toque va a terminar vas a ver es lo, lo más interesante de esto que ya queda termina y queda bien me iba a poner a tocar el bajo acá para ustedes pero esto terminó rapidísimo en un momento dado quise bajarme de la silla y agarrar el bajo que está ahí atrás pero nada no me dio tiempo a nada bueno mejor installation finished, you can reboot now esto quiere decir que ya está pronto ya está pronto le voy a aceptar y apagamos la computadora la volvemos a prender y voilà está pronto linux console es un sistema francese viene de la france este sistema operativo viene de jean ledoare Es un sistema creado en Francia para Uruguay, para el CEO y IEPI, para las computadoras que el plan Ceibal no quiere reparar. ¿Entendiste? Así que está pronto. Vamos arriba. Espero que hayas mirado el video, que lo haya disfrutado como todo. Cualquier cosa, me decís en la clase lo que necesites. Nos vemos. Un abrazo y muy buen fin de semana. Bueno, muy buen día si estás mirándolo de día, muy buenas noches si estás mirándolo de noche, muy buenas tardes si estás mirándolo de tarde, chao.